Hoy vamos a hablar de los cupones de Industria 4.0. Entonces, ¿qué son los cupones? Los cupones de Industria 4.0 son un tipo de ayudas que otorga Axio, la agencia catalana para la competitividad empresarial, y están destinados a impulsar la competitividad de las empresas y acelerar su transformación digital. ¿Qué proyectos son subvencionables? Dentro de la línea de los cupones de Industria, hay los cupones de diagnóstico y los cupones de implementación. Por una parte, los cupones de diagnóstico, con una financiación máxima de 8.000 euros, están destinados a crear el plan de transformación digital de una empresa. Por otra parte, los cupones de implementación, con una financiación máxima de 20.000 euros, están destinados a implementar parcialmente o totalmente el plan de transformación digital de la empresa. ¿Qué podemos hacer por tu empresa? Desde Smart Cluster te tramitamos la solicitud inicial de la subvención. Y, una vez terminado el proyecto, te tramitamos la justificación de este. Si eres una pyme que quiere implementar un cupón, nosotros te ponemos en contacto con los mejores asesores acreditados por Axio. Y si eres un asesor, te pondremos en contacto con las empresas que tienen una necesidad a cubrir. En la descripción del vídeo encontrarás toda la información sobre los cupones de Industria 4.0. No olvides de visitar nuestra página web y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.